Y salgo a comprar En la cuarentena Viene la chuta Digo que pena Digo que pasa Me hace una cena Voy pa' mi casa con tu nena. Y salgo a comprar En la cuarentena Viene la chuta Digo que pena Digo que pasa Me hace una cena Voy, voy pa' mi, mi casa, casa Salgo a comprar En la cuarentena Necesito pan. Necesito pan Necesito crema Necesito azúcar Necesito leche Y una puta pa' qué se la hecha Estoy, estoy con el ron Pita el bajón Voy al chino, Compro el arroz No importa que un no se me pare casa se dispara en la cara En la cuarentena, estoy aburrido Me hizo un postre, no lo convido Ahora tu novia, habla conmigo Me cuenta el chiste, que divertido qué divertido, me estoy riendo Qué divertido, vos estás sufriendo Y yo sé que esto lo está escuchando Y yo ya sé que te está gustando te salgo a comprar En la cuarentena, viene la chuta Digo qué pena, digo que pasa Me hace una cena, voy pa' mi casa Y no, salgo a comprar En la cuarentena, viene la chuta Digo que Voy pa' mi casa, casa me voy con tu nena. Estoy cansado, ya nada me llena Siempre lo mismo, la misma cena Salgo de China, la poli me frena Me pide papel y le corto la pena En tu esquina sonando este tema Gente corriendo el mundo se incendia. Muertos saliendo de la guerra Viendo anima una soname pena. Un kilo, más Mal, mano su so traver, el punto asilo Agarro su cuerpo, lo tiro y apilo Choc Chup, chopo su sangre, como vampiro Sat, comprar, dame un kilo, más Mal, a su so traver, el punto asilo, agarro su cuerpo, lo tiro y apilo, choc Chup, chopo su sangre, como vampiro Voy a salir, me chúpate un huevo, me voy de casa, no aguanto estar dentro, Estoy aburrido, vamos para el centro, no entiendo qué pasa, la gente corriendo y un loco vendiendo alcohol La gente comprando fuera de control, te compro uno capa 22 mejor ninguno tocaste esa flor de puta se ve, no te olvides de la fruta Tu perra se viene conmigo y disfruta Dijiste que ni bola me daba Pero nunca diga nunca, ya, yeah, ya yeah. Pero qué pasa, estoy con ella en casa A Ella no mato, yo la dejo en cuatro Llámalo al tranza que trae la harina De paso me quedo los casos. ya yeah. Ya, yeah. de paso que estamos locazo Ya, yeah. ya. Yeah. de paso que estamos locazo